En nuestro caso, llevábamos. Eh, claro, nosotras somos una organización de cooperación internacional. no. Llevábamos casi desde nuestros inicios con una apuesta muy clara por eh, impulsar eh, procesos de, que, que involucraran, al, o sea, que aseguraran un cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y que tuvieran una apuesta clara por la igualdad. Pero sí que veíamos que, que necesitábamos pensar unas estrategias distintas que ayudaran a dar un empuje fuerte a, a este tipo de procesos en el colectivo. y De lo que nos dimos cuenta es que no éramos a las únicas que nos pasaba. O sea, no solo a Mugari nos pasaba esto, sino que teníamos muchas organizaciones alrededor, organizaciones amigas que llevaban, estaban intentando también impulsar procesos de cambio a favor de la, de la igualdad y por incorporar el feminismo en sus agendas y no terminaban de, de conseguirlo. ¿Qué veíamos en el sector? Y nosotras hicimos, antes de empezar esto del viajando por lo invisible, un proceso de identificación con otras organizaciones sociales del ámbito de Vizcaya, pero también a nivel de Vizcalería, y una necesidad común que nos encontrábamos era que no teníamos referentes, ¿no? No teníamos referentes o organizaciones diversas, fueran del tercer sector o de otras, que hubieran impulsado en sus organizaciones y procesos de cambio y de impulso para generar organizaciones más feministas, ¿no? No había referentes, entonces esa fue como una de las carencias importantes. Y por otro lado, también veíamos que en el sector nos encontrábamos con que las propuestas que habían eran teóricas, pero no había experiencias prácticas, ¿no? Entonces decíamos, bueno, qué fácil a veces, bueno, qué fácil no, o sea, definir referentes teóricos es imprescindible, pero también necesitábamos conocer organizaciones de nuestro ámbito que se hubieran puesto a ello y que nos contaran qué dificultades se habían encontrado por el camino y qué aprendizajes también podíamos rescatar todas, ¿no? Por eso, este análisis del sector, ¿no?, de la carencia de referentes eh, prácticos y de, y de buenas prácticas, uno de los elementos claros por los que empezamos a impulsar este proceso del viajando por lo invisible, ¿no? y también por eso salimos un poquito de nuestro sector, salimos un poco del tercer sector y nos fuimos a otros lugares a decir, bueno, hay mucho en otro tipo de entidades que también nos puede servir ¿no? y de lo que podemos aprender. Bueno, en nuestro caso más el análisis fue eh, por varios, eh, digamos, por varios motivos. ¿no? Primero porque llevábamos bastante tiempo trabajando con personas del emprendizaje, ¿no? dentro del ámbito del emprendizaje social, el emprendizaje cultural, eh, sobre todo muchas mujeres o proyectos o pequeñas cooperativas o emprendimientos pequeños, muy micro, y veíamos todo el rato el, el mismo caso, ¿no? Es muchas horas de trabajo, eh, asumiéndolo a través de personas o sea, persona, cuerpos, o sea, como hasta, cuando, ¿no? ¿Hasta dónde puede soportar un, un cuerpo, qué pasa con... La inestabilidad que se genera cuando tienes un cambio, oso, eh, eres madre, te quedas embarazada, viene una persona, tienes que cuidarla, tienes que cuidarte a ti. Entonces veíamos que estaba totalmente dejado, que no se, no se contemplaba. Y de hecho, los discursos alrededor del emprendimiento, pues eran, aparte de muy patriarcales, muy de éxito, tipo de persona y con esta burbuja un poco callada de emprender, ¿no? Eh, eso, por un lado, también yo creo que por la propia experiencia de colaboradora o de organizaciones muy similares a las nuestras, que estás en, ¿no? en un libro, pero es también una, una cosa pequeña, y con esta cosa del autoengaño a veces, de me gusta mucho mi trabajo y hasta dónde me lo permitas, hasta dónde soy capaz de exprimirme a mí misma, ¿no? precarizarme a mí misma, eh, veíamos que ahí había un, un, un, un vacío. ¿no? Eh, también, como decía María, eh, habíamos hecho mucha lectura desde la economía feminista, nos parecía muy bien y coincidimos ahí de que, claro, esa teoría estaba muy bien, pero ¿qué pasa en la práctica? No? O sea ¿Cómo podíamos digerir una, eh, digamos, toda esa teoría ponerla en práctica? Sabíamos que era un tema muy delicado, pero empezamos a eh, digamos, abrirlo en debates. Al principio fue en un programa de Juntas Emprendemos, que se, se hizo en Bilbao, pero se sigue haciendo en Zaragoza, en Madrid y Barcelona, por organizaciones que están dentro de la red de economía alternativa y solidaria. Y, y ahí empezábamos a ver como posibles eh, áreas donde influir, ¿no? O donde, qué, por, qué, ¿qué podemos hacer? Eh, lo que surgió es que vale, no podemos eh, atacar, digamos, a una cosa como muy grande, entonces, eh, ¿cuál sería la solución? Por eso el proyecto al final fue editar una guía de trucos y remedios, ¿no? porque mmm, lo demás nos parecía muy ambicioso. O sea, es decir, si realmente esa situación para que cambie tiene que ir eh, acompasada de unas políticas sociales, económicas, eh, etcétera, etcétera, que no se están dando, cómo podemos por lo menos eh, nosotras mismas coger conciencia de dónde estamos y el margen de maniobra que ya tenemos para por lo menos no auto eh, no sé cómo decir ¿no? como, eh, precarizarte más o dejar tu vida totalmente a un, eh, a un lado. Y también hubo una de ahí surgió el tema del de término este, que a veces, eh, a veces no, no, no, la crítica que tenemos es como, ¿por qué os inventáis tantos términos? Bueno, pues porque nos parecía que lo recoge, ¿no? Que es sostenibilidad. Pues si ponemos la vida en el centro y estamos hablando de sostenibilidad de tu modelo de emprendimiento, que es lo que más se habla, ¿no? En sistemas como, ¿no? Tienes que ser eh, exitoso y, ¿no? o exitosa, eh, tienes que tu modelo de negocio es lo primero, y sí, es muy importante, pero si tu vida no soporta, o, sea, o ¿no? Indistintamente, uno no se soporta con otro, pues al final se cae, ¿no? Y también porque bueno, pues nos parece que la vida es para ser vivida, ¿no? también desde ese, desde ese punto de vista. Y entonces ahí también hicimos es cuando salió el término de sostenibilidad, lo llevamos a unas eh, primeras jornadas, um, ahora hace dos, dos años, y entonces vimos que había interés y ahí es de donde surgió un poco todo el, todo el proyecto eh,